si tienes una impresora de son L3210 con el error de almohadillas quédate hasta el final y te diré paso a paso qué hacer ok, soy Wilton Martínez, primero que todo que sea error de almohadillas, es importantísimo segundo que sea compatible con el modelo, esta es la L3210 no te va a funcionar otro modelo porque va a sacar error de comunicación, listo aquí están los archivos, aquí abajo en la descripción te dejo el link para que lo descargues o al final de este vídeo, así que quédate hasta el final te iré paso a paso, listo vamos a abrir el programa, lo abrimos, ok, se nos muestra que ya está activado perfecto, este es uso un PC, este programa no es portable, es uso un PC hay que activarlo con Key, aquí abre el programa, vamos a en Select correcto, buscamos el modelo, debe ser correspondiente, es la L3210 y el puerto debe ser el mismo, ¿vale? Si tienen imprimiendo, si están imprimiendo, deben eliminar o deben detener la impresión y eliminar las impresiones en cola, porque esto no te va a dejar resetear. Listo, es importantísimo eliminar impresiones en cola. Si están imprimiendo, detener la impresión y hacer el reset, ¿vale? O apagar las impresoras que tengas encendida y que estén funcionando. Listo. Damos clic en OK luego clic en particular buscamos la herramienta esto es una caja de herramientas vale aquí está la que vamos a usar que es waste in counter clic en ok luego te va a mostrar varios contadores vamos a ver el main el planet y el de tinta damos clic en check y va a mostrar el contador mira que tenemos el contador principal está al 100% Esta es la causa del error de almohadilla pero también el contador de tinta, ojo, de tinta, que va a los cartuchos, también está mostrando, va este es nuevo en este modelo de impresora, entonces seleccionamos el contador de tinta, y seleccionamos el contador de tinta, que va a la almohadilla, o que esto no es contador de impres de impresiones, entonces es contador de tinta, que va a la almohadilla, y tinta que va desde los cartuchos, ¿sí? importantísimo, listo, en la tinta que va a los cartuchos está al 7%, vamos a resetearlo de todos modos y el que y el error de almohadilla prácticamente está al 100% y esto lo, con esto no deja imprimir ok, seleccionamos aquí reflejamos cuál es el contador damos clic en resetear o inicialice y clic aceptar vale y ya quedó, ahí quedó reseteada me reseteada indica que está del 100 al 0 eso es reseteada, ya quedó entonces qué pasa, esto no me va a dejar abrir la ventana cerrar la ventana dice information please turn off the printer o sea apague la impresión te voy a decirle al cliente que ya apague y ya regresó ok vamos a clic en aceptar ya la pagó dice information waste ink counter ha sido reseteado vale o sea el waste ink counter que es el waste ink counter eh, la tinta de la almohadilla el contador de tinta de la almohadilla ha sido reseteado damos a aceptar cerramos la ventana, ya no va a dejar cerrar porque ya apagamos la impresora listo y ya podemos ir a la impresora y hacer una página de prueba, listo vamos a darle clic derecho propiedad de impresora página de prueba vale y ya no nos va a mostrar el error de almohadillas sino que ya queda funcionando listo, vamos a ver cómo quedó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 Te habló Wilton Martínez de ResetOK.com